Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las personas que están cambiando el mundo, están aquí platicando con nosotros en Interesante. El día de hoy voy a recibir a Felipe Parragué, fundador, CMO and CCO at Venda y, y voy a tomar uno de los, de, de, de los comentarios, por ejemplo, que te ponen en LinkedIn y, y dice alguien, yo y Felipe trabajamos en en México durante tres años. Desde el inicio Felipe formaba parte clave del management. Siempre valoramos su punto de vista al momento de tomar decisiones importantes. Es una persona apta para trabajar con startups, trabajador, ideas creativas, honesto y siempre da su opinión. Así te describe un poco la gente. ¿eh? Interesante, Felipe. Sí, bueno, eso fue hace mucho tiempo, de todas maneras. Fue creo que el, el 2012, cuando estaba en en Groupon, México. Y ese, si no me equivoco, fue Amelie Monsberg, que trabajaba conmigo. Sí, uno de los comentarios ahí. Buenísimo comentario, ¿eh? Pero, pero, y, y conoces muy bien México, ahorita vamos a hablar precisamente de este país, vamos a hablar de, de tu país, de Chile, pero déjenme decirles, Denda, hoy en día las personas quieren, quieren ser más sostenibles y responsables con el medio ambiente, pero no saben dónde encontrar productos o servicios que ayuden a cumplir este propósito. Eh, en Denda se dieron cuenta de este problema y así nació la motivación para crear la compañía, un sitio web que busca acercar este tipo de productos a las personas que de alguna manera... Quieren adquirirlos. Es una propuesta innovadora. Eh, quieren llevar pues, a las personas a una experiencia diferente, sostenible y para mejorar su calidad de vida. Cuéntame, digo, definitivamente ¿no? estamos todos, y ahorita con la pandemia pues todavía más, pensando en cómo cuidarnos a nosotros mismos, cómo cuidar el medio ambiente, porque, porque eh, eh, no lo hemos hecho bien a lo largo de décadas y décadas. Platícame un poco de, de, de la compañía. ¿Dónde están ahorita? ¿Qué está sucediendo con ustedes? ¿Cuál es el presente de Venda. Actualmente nosotros estamos eh, basados en, en Chile. Una, nuestra, nuestra filial más importante está en Chile y estamos en México también. Eh, nosotros partimos el 2016 como un e-commerce, eh, tal como, como nombraste ahí. Eh, tenemos un catálogo de más de 700 proveedores. De productos que mejoran la calidad de vida de las personas, pero aparte ayudan al planeta. Eh, sin embargo, en todos estos años hemos ido eh, agregando nuevas verticales a, a, a nuestro negocio. Y hoy en día, aparte de, de ser el soporte de esos 700 proveedores, eh, somos eh, manufactureros de productos que mejoran la calidad de vida y ayudan al planeta eh, con cuatro marcas propias. Eh, Estas marcas eh, son algunas de niños, que son eh, focalizadas en productos para niños. Tenemos otras que son eh, eh, para hogar y jardín, otras ligadas a la higiene y salud, y la última es a tecnología. Entonces, aparte de, de reunir a todos estos proveedores, estamos creando productos que no encontramos en el mercado actualmente para transformarnos en un gran supermercado, de productos que mejoren tu calidad de vida, pero que ayuden al planeta. Cuéntame un poco, eh, ahorita que hablabas de, de los países y que, que hablamos bueno, inician en Chile en el 16, ahora están en México. Es, es, son como saltos muy naturales, ¿cierto? Porque Chile es chiquitito. Entonces, si tú quieres ser esta compañía grande y exponencial, tienes que salir del país. ¿Cómo, cómo se da esos primeros pasos en Chile para luego brincar a un mercado como, pues, como México y Latinoamérica? Sí, es, es natural porque básicamente Chile es un muy buen país para probar eh, modelos de negocio, sobre todo tecnológicos y que necesiten de, de, de, un, de un cliente temprano, rápido, que se adapte a la tecnología y que, y que lo use de forma inmediata. Entonces, Chile, como en ese sentido está tan bancarizado, acá. Todas las personas están, tienen su dinero en el banco, pasa en México que no es así, eh, que, que <risa> me, están más desbancarizadas la gente. Eh, eh, los usos de las herramientas eh, tecnológicas en Chile acá eh, son, se, se adaptan eh, fácilmente, o sea, acá llegó Uber y todo el mundo empezó a andar en Uber, eh, Apareció y lo mismo. Después aparecieron las apps de, de última milla como Rappi, y ya el Corner Shop, y, y automáticamente la gente se adaptó a ellas y, y así, a, a pesar de ser un mercado muy pequeño, somos eh, casi 20 millones de habitantes en todo Chile, estamos hablando que sí. eso es lo mismo que tiene su, solo Ciudad de México, eh, es, es, es muy fácil probar el, el, los modelos. Entonces... Yo, aparte de hacer DENDA, eh, ya he hecho otros emprendimientos que no les fue muy bien, fracasaron realmente. Eh, pero con esto, eh, ya como venía con los fracasos, quise probar rápidamente en Chile. Eh, sabía que se necesitaba capital para hacer esto, no como los emprendimientos anteriores que fue pues casi gastar todo el dinero de mi bolsillo, todo mi ahorro en el emprendimiento, sin haber levantado capital antes, aquí levanté capital antes de empezar incluso, eh, y, y al probar la herramienta, claro, funcionó, eh, eh, funcionó el modelo y de, al año ya estábamos mirando en salir para afuera y levantar nuevas rondas de inversión para eso, y México, claro, era un mercado que yo conocía Que había estado tres años trabajando ahí También había emprendido en, en México y, y fue natural Aparte que es uno de los mercados eh, Bueno, el mercado hispanohablante más importante de, de, de Latinoamérica Claro, está España también pero, pero, y, y el más grande es Brasil Pero Brasil es, es como abarcar toda Sudamérica en, en un mismo país Que ya es, es otro mundo Dime una cosa, con estos primeros 12 meses de operación allá en aquel lejano 2016, ¿qué KPIs sí te decían, Felipe, vámonos a México? O sea, ¿qué KPIs ya tenías muy claros? ¿Cuánto vendías? ¿Cuántos empleados? ¿Cuánto revenue? ¿Qué KPIs sí veías muy claros y qué otros eran ese salto de fe que cualquier emprendedor tiene que dar? O sea, cuando te moviste hacia México, ¿cómo llevabas la compañía en cuestión? de números de, de, de empleados de todos Mira, si bien no, no eran números muy guau, wow, uh -huh. lo más importante que teníamos era eh, eh, primero probar este, este nicho que, que no estaba explorado del, del, de los productos sustentables o, o amigables con el planeta y nos dimos cuenta a través de un solo producto y una línea eh, la alta recurrencia que había de compra mensual de ese producto. Y era un producto que contaminaba mucho, pero que existían alternativas ecológicas a ese producto. Y ese producto eran los pañales de, de bebé. Eh, y cuando descubrimos que existían pañales ecológicos, eh, empezó Ponte Tú, si la recurrencia de compra eh, de, en el sitio era de un 20 por con los pañales eh, y empezar a tener toda la línea de, de, de niños eh, sustentables, nos pegamos el salto hasta un 60% de recurrencia. O sea, los clientes, el, el, el, los clientes compraban eh, con, con un 60% de probabilidades de comprar todos los meses y, lo, y, y los clientes iban creciendo mes tras mes. Entonces era, era algo muy escalable si es que lográbamos tener más productos como los pañales que contaminan mucho, que son de alta recurrencia. Eh, para transformarnos en ese supermercado que te digo yo. Entonces ahí empezamos a tener pastas de dientes, cepillos de dientes, eh, copitas menstruales y, y puros productos que son de compra mensual que los necesitas y, y que son los que más te duele eh, usar porque contaminan mucho. Entonces cuando empezamos a tener ese KPI, el, el KPI fundamental que era la recurrencia de compra, eh, nos dimos cuenta que si esto lo llevamos a un mercado mucho más grande, eh, podía ser muy atractivo eh, para, el, para, para, para el mercado y, y tener una marca que pudiera ser un, generar un impacto real en un país mucho más grande, que contamina mucho más y, y, y, que, y que, que tuviera un sentido final nuestro propósito que era el, el, el de mejorar la calidad de vida de las personas y ayudar al planeta. Y por eso el salto fue a México. Aparte que, que, que, que en ese momento nuestro inversionista había abierto una filial en uh -huh. México y aprovechamos ese salto y nos colgamos ahí y, y yo dije yo tengo experiencia y nos fuimos directamente para allá. Eso fue el 2018, o sea, igual habían pasado dos años porque partimos de septiembre del 2016, entonces después de un año y medio recién empezamos a explorar el, el mercado mexicano. Entonces... Eh, es un país muy cambiante, desgraciadamente yo no puedo estar en México ahora, está mi socio, eh, pero, pero ha sido muy difícil. Nosotros de, de, del, del 2019 al 2020 nos pegamos una, una crisis, nos, nos pegó fuerte, el, el, el, el, el, no, no el COVID ni nada, pero un tema de, de levantamiento capital que tuvimos que... Sacrificar un país y el primero que sacrificamos fue México Y este eh, 2021 ha sido un relanzamiento nuevamente de venda Ya Uy. con mi socio allá Y, con, y, y ingresando también nuestras marcas nuevas Porque otra cosa que tuvimos que aprender fue La importación de productos hacia México Que es otro cuento, temas de, de aduana eh, No sé, el... el lo... Los lo aranceles, todo, todo es distinto. O sea, Chile tiene, por ejemplo, nosotros manufacturamos mucho en Asia y nosotros Bien. tenemos tratado libre de comercio con China. México no. Entonces, sí, sí, no. son diferentes. Eh, el margen que teníamos con un producto en Chile era diferente en México. Entonces, son muchos obstáculos. Yo creo que recién ahora, a final de año, vamos a estar eh, eh, recién nivelándonos en. Eh, aprender de todos esos obstáculos nuevos, sobre todo en la importación de los productos para poder tener todo nuestro... nuestro porque ya básicamente, nuestro mix se conforma de 80% productos locales, de empresas mm. locales del Qué mercado claro. mexicano y un 20% que va eh, con marcas propias, pero es que esas marcas propias, al, te, al ser más económicas, eh, arrastran a todas las otras, a un carrito de, de, de compra más grande. Entonces, si no tenemos ese, esas marcas propias, nos cuesta mucho arrastrar a las otras. Sin embargo, la recepción sigue siendo buena. Tenemos a, a, actualmente como 300 proveedores en México de, de, de productos bueno. sustentables, eh, y nuestras marcas tenemos alrededor de tres productos de casi 80 que tenemos en Chile, productos propios. Entonces... Eh. Yo creo que no hemos superado ningún obstáculo y todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Cómo superas las logísticas? ¿De dónde mueves cosas? ¿Dónde las guardas? ¿Cuál es tu promesa de entrega? ¿Qué pasa con todo esto? Eh, bueno, son, son bien diferentes en Chile y en México. Acá okay. en Chile, bueno, nosotros tenemos una, una promesa de, de entrega. Casi, casi todo se entrega en 24 horas, sobre todo en región metropolitana, y nosotros tenemos algo que en nuestras entregas eh, las tratamos de hacer que no contaminen. O sea, okay. primero tratamos de usar autos eléctricos, bicicletas eléctricas, y, y también utilizamos lo que es eh, entrega inclusiva a través de empresas que trabajan con adultos mayores de, de 50 años, personas que, que, que no están trabajando pero que quieren hacer algo y, y nosotros trabajamos con ellos. Entonces, eh, por suerte, hay mucha gente desocupada de, de esa edad. Okay. Eh, lo, buen, lo bueno, o sea, por suerte eh, suena feo, pero lo bueno es que le estamos dando la oportunidad a toda esa gente de tener un, un empleo y súper digno, eh, donde están haciendo nuestra entrega en, en región metropolitana y a regiones eh, tenemos una alianza con una empresa que se llama Blue Express, eh, a quien estamos tratando de ayudar a hacer una empresa cero emisión, eh, ellos ya tienen eh, también autos eléctricos para regiones y cosas así. No sé si... si Chile, Chile es gigante. Es muy largo. Es muy largo? delgado, pero es muy largo. Entonces la sí. logística es súper complicada para, para, para el tema de regiones porque se pueden demorar, no sé, 10 días en llegar a, de un lado a otro. Uh. Entonces todo eso ya lo estamos superando. Con, con Blogspress tenemos entrega máximo tres días a cualquier parte del país. Eh, y en Santiago hacemos eso Y en México estamos Probando eh, eh, Porque nuevamente Bueno, teníamos una logística súper eh, Resuelta a través de 99 minutos eh, uh -huh. Que son par Partners de nosotros desde el 2017 eh, Ya que eh, uno de nuestros Inversionistas también invirtió en ellos que es, que es Engie Factory eh, Entonces Con ellos trabajamos para todo el área De Metropolitana Dígase Distrito Federal Y Estado de México Y, y para, para, para Para los otros estados Trabajamos con DHL Sin embargo, ahora estamos Implementando eh, El tema de la última milla también Que es con Rappi, con la super apps Como Rappi, Corner Shop eh, Uber, etcétera eh, y eso lo estamos haciendo a través de integraciones con Darkstore eh, mm. En diferentes eh, colonias de, de, de Ciudad de México Para ver si el cliente eh, eh, es tan exigente que quiere los productos en menos de 60 minutos O está dispuesto oh. a esperar entonces, todo eso lo estamos probando con integraciones, con, con, en México, en, en este caso con Cloud Kitchen, estamos integrados con ello, que es, son Dark Kitchen, no son eh, Dark Store, pero da lo mismo, ahí implementamos un sistema de, de, de anaqueles donde podemos tener un, un pequeño stock de nosotros y podemos con eso integrarnos a, a toda la super app y estar eh, en todo el Distrito Federal en menos de dos horas. Sin embargo... Todavía nos falta, y, y, y yo me doy cuenta de eso ya por el lado de marketing, que nos falta mucho entrar como marca. Porque tú cuando compras en, en Corner Shop, igual te, tú te vas a una tienda a comprar. O tú te, no, no buscas en el buscador general un producto, sino que muchas veces dices, ah, bueno, voy a comprar en Chedra, voy a comprar en Superama, voy a comprar en, en Walmart. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que... Ya tenemos toda la tecnología implementada para llegar a tu casa en menos de dos horas Pero todavía nos falta mucho en el tema de, de marca Y para eso eh, es necesaria mucha, mucha, mucha inversión Mucha inversión Porque tienes, no es, suena feo comprar clientes Pero es básicamente eso Porque tienes claro. que hacer mucha promoción Imagínate, son... Más de 100 millones de, de, de habitantes En todo México Si quieres llegar a un mercado chiquitito Que puede ser, ok, tres colonias importantes De, de, de, de, México, estamos, de, de, de, de Ciudad de México Estamos hablando de más gente Que todo Chile pero si acá en Chile ni siquiera puedo llegar A todo Chile con, con los presupuestos Que manejo de marketing Entonces hay que ser muy creativo De cómo llegar y no estando ya Cuesta un poco Entonces tenemos ahí algunos local boys Que nos ayudan a, a saber cómo comunicar al mexicano, cómo hablarle, eh, etcétera. Y, y nada, es un aprendizaje total. Brutal. No, no. Eh, dime una cosa, vamos a movernos. Eh, a, a, sabes, ahorita que decías también de cómo te empiezas a conectar con esta cadena de valor y esta cadena de valor, pues tiene que ser tecnológica, porque si no, no habría manera. Tú, tú estás en Chile, imagínate tú, cómo. cómo. Eh, cuéntame, de esto que me contaste, ¿qué tan automático está todo, Felipe? ¿Todavía lo haces muy manual? ¿Ya está más montado en, en una base tecnológica? ¿Cómo es ahora mismo esto de, de las Dark Kitchen, de las Dark store, de las Rapis, de cómo, ¿Cómo lo haces? Y, y la verdad que ha sido... Eh, todas las integraciones que hemos hecho con, con esta super app, para, sobre todo para temas de... de, de de conectar inventarios, porque nosotros acá en Chile manejamos solamente un inventario, en México tenemos inventarios separados por, por cada Dark Store, pero están conectados directamente a una tecnología de Cloud Kitchen que se conecta a nosotros y con eso podemos a, a, a, a manejarlo. Acá en Chile eh, estamos conectados, eh, no, sé, con, no, no sé si en México sigue el INEO, ¿Sí? Ya, ya, ya, uy, no te sabré, creo que ya no, ¿eh? Sí, me, me dejaste. <ríe> lo, lo, lo compró Falavela. Entonces, bueno, sí. en, en, caso de acá en Chile lo compró Falavela y seguramente lo van a relanzar en, en México porque se unieron todos. Eh, también nos integramos y nosotros, por ejemplo, en, en, en, en Linio somos la categoría sustentable de Linio. Se llama Planeta Linio By Venda. Y toda esa integración también la hacemos nosotros, donde se conectan directamente a nuestro inventario. Podemos llevar en, en, a través de nuestro dashboard un Seller Center de línea donde aparecen todas las órdenes y así nuestro, nuestro equipo logístico también sabe cómo armar las órdenes. Y, y así, tras ensayo y error, no hemos podido ir logrando integrar a través de APIs que se compran y que las modificamos o directamente creando APIs para integrarnos a, a empresas. Debo decir que casi todo lo hacemos centralizado en una plataforma de e-commerce e Que es Shopify Pero okay. todo, lo, todo lo integramos a Shopify para poder llevar ahí No sé, pues temas de inventario lo, lo, lo manejamos con eh, las la, la facturación en cada país es distinta Entonces tenemos que conectar, no sé, acá en Chile es libre de ETE En México, oh, bueno, no me acuerdo cuál es la empresa Lo mismo los, <risa> sistema, los sistemas de pago por suerte, eh, cuando uno ya lleva eh, varios años en e-commerce, te empiezan a dar mejores tarifas, eh, eh, te puedes conectar con... Hemos pasado por todo, yo te digo, hemos tenido integraciones directas con Transbank, eh, que, que, que en Chile es como el monopolio de, de, lo, de las transacciones de pago, pero eh, después pasamos en México por Conecta, ahora estamos en los dos países con mercado pago, porque está funcionando súper bien y porque tenemos las mejores tarifas y te dan... Pago sin interés. Pero, pero nada, eso es lo bueno también de una startup. Se adapta súper rápido a, a, a cualquier tecnología y podemos hacer cambios súper rápido también mm. para adaptarnos a ella. Sí, hey, llega, llega la competencia y llegan a las grandes compañías y, y, y te comen en, ¿sabes? En dos patadas. Vámonos a bueno, el tema de las rondas de, de financiamiento. ¿En qué ronda estás? Eh, este, ¿qué, ¿Qué hiciste con este recurso? ¿Cuando llegó lo metiste a tecnología? ¿Lo metiste a marketing? Lo me, a, a, ¿qué, ¿Qué hiciste con esto? Practica un poco de las rondas de inversión. Bueno, yo eh, acá fui un experimento, yo creo, de, de, de un corporate venture que era Engie. Engie, okay. Engie es una empresa de, de, de distribución eléctrica de energía más grande del mundo. Es una empresa franco-belga. No sé, creo que su facturación anual es de más de 86 mil millones de euros. Es gigantesca. La cosa que te, te, tiene muchas, muchas plantas generadoras de, de, de electricidad acá en Chile y eh, decidieron... Invertir en, nuevas, en, en, en nuevos canales En nuevas verticales eh, Porque no quería que le pasara eh, Lo que le pasó a la industria automotriz Con Tesla O, o al, al tema del transporte público con, con Uber O a los hoteles Con Airbnb, etc. Ellos ah. dicen, oye, aquí va a pasar algo con la, con la energía también Y la energía no se va a transar Por una... Eh, termoeléctrica o una, una generadora eólica, sino que la gente misma va a generar su electricidad en la casa a través de paneles solares y eso se va a tener que transar. En resumen, ellos decidieron invertir en todas las verticales tecnológicas y una de las verticales era el e-commerce. Wow. Y, y en ese sentido empezaron a ver emprendedores que pudieran llevar esto a cabo y llegaron a mí. Por mi fracaso, porque ellos dijeron ya no puedes fracasar más. Así que <risa> lo que sigue de este hombre es, es un batazo, es un guanron. ¿no? Sí. Eso creyeron por lo menos. Y, y, <risa> y fue bajo un modelo bastante eh, Silicon Valley, que no se veía acá, porque ellos me bastaron en 200 mil dólares. Uh -huh. Me dijeron tú eres dueño del 93% de la compañía. Uh -huh. eh, Demuéstranos en tres meses tracción y vamos viendo cómo sigue la próxima ronda. Así okay. que yo, que lo máximo que había levantado en capital habían sido, no sé, 60 mil dólares en mi vida, uh -huh. eh, con 200 mil sin equipo, empecé rápidamente a armar eh, oh. todo lo que era este e-commerce para vender eficiencia energética, que no, no, eh, al final es lo que hace venda, pero, pero cómo lo hacía. Y ahí, bueno, cuento corto, fue nuestra primera eh, presid. Eh, levantamos eso y eh, hubieron varios aumentos de capital en con, con el mismo Engie mientras íbamos creciendo. Okay. Ellos llegaron en, en el Corporate Venture a invertir eh, casi 2 millones de dólares. En total, en este crecimiento, en esta vida, que fueron dos años dentro de la, de la incubación de... de de Angie de Factory, y yo me llegué a diluir hasta un 63%. Súper oh. bien, o sea, para uh -huh. una ronda, para, estar, para partir de cero con, con ellos, pero tuvieron la confianza y, y seguimos. Hasta que, que dijeron, ok, ahora es libre. Vuela okay. alto, nosotros nos vamos a quedar como... Como en, en, de, de directores, y, y, y tú, y nos vamos a empezar a diluir con la siguiente ronda. Así que empieza a buscar a otro inversionista. Y así eh, se fueron uniendo otros inversionistas. El, el, el siguiente fue eh, Sudameric, que es un fondo de capital de impacto de acá en Chile, certificado como en, en sistema B. Creo que debe ser el, el único fondo de inversión B Corp que existe eh, lo que lo que no, no hacía un buen un, un buen match ahí en, entre los dos y ellos eh, invirtieron eh, cerca de 800 mil dólares más eh, se integró un co-founder que es el Dirk el el, el, el, el del el personaje de la entrevista que me que me nombraste al principio okay, okay. porque eh, Bajo esa ronda se decide que, que, que, que echemos a andar un plan que yo, yo venía eh, craneando, que era el tema de hacer productos propios, propios. marcas propias, sí. para sí. de alto margen que claro. llevaran un modelo de e-commerce a ser sostenible económicamente, que eso era lo que nos faltaba porque todavía no llegamos a break-even. Entonces... Eh, Ahí él entra, eh, él también hace una inversión de un millón de dólares eh, okay. Y nos quedamos entre los dos con el, con, con el 50% del, de la empresa Que es lo que tenemos actualmente y, y esas han sido las rondas, básicamente, no ha sido menor O sea, para, oh, bueno. una, para, para una empresa que, que es... Eh, de, de, de un nicho tan específico como son productos sustentables y, y ahora estamos preparando nuestra gran, empezar nuestra serie A en el, en el, en el Q4 de este año eh, Bajo la estrategia de ya escalar a, a toda Latinoamérica buscas? ¿Cuánto buscas para la serie A? Mira, empezamos, empezamos, empezamos con 3 millones y medio, pero, pero viendo el panorama, porque eso fue el año pasado, viendo el panorama actual, creo que vamos a necesitar mucho más y se puede levantar mucho más porque, porque la verdad es que está muy jodido el, el, el mercado de startup aquí en, en, en Latinoamérica y basado en que ya no solo estamos pensando en América Latina, sino que estamos yendo mucho más allá. Estamos pensando con toda la experiencia que tiene ir que en el mercado asiático, eh, él vivió 20 años en China, tiene tiene empresa en China, queremos ir a los mercados que más contaminan, que son India y China y, y Estados Unidos, entonces para eso sí sí que sí se necesita capital. Nosotros queremos ser el hub de, de, de empresas latinoamericanas que hacen productos eh, amigables con el planeta, Hacia el exterior, hacia China, hacia India, todo. Contagiarlo un poco, de que si bien ellos son conocidos como una industria del plástico, industria de lo desechable, eh, tratar de transformar esa industria. Y si lo logramos, bueno, ahí sí, sí que es un impacto gigantesco. Entonces, está cambiando, todo cambia, así que vamos por eso, Hemos tenido suerte que hemos podido ir capitalizando lo, lo, lo, la, las necesidades de capital eh, últimamente a través de los mismos socios, pero, pero para allá va, va una serie mucho más potente a generar un impacto real. No queremos ser una... No queremos ser, no, nuestra meta no es ser un unicornio, por ejemplo. Nosotros queremos ser un unicornio de la sustentabilidad, o sea, queremos eh, ahorrarle miles de millones de dólares al planeta en, en contaminación. No a los humanos, a los humanos o sea, lo humano ya tienen mucho. Hay que empezar a ahorrarle al, al planeta eh, desperdicio y cosas así. Y va por ahí nuestra, nuestro foco y nuestro propósito. Si tu ronda sería, que la quieres empezar empezando el próximo año, el 22, eh, fuera todo un éxito sin titubear, sí. a, ¿a qué región, a qué país te vas así sin titubear? ¿Cuál sería? Lo, lo lógico es partir por el país que contamina más en el mundo, que es Estados Unidos. Claro. Aunque no lo crean. No, cómo no, no, los americanos. No. Por eso es el gran mercado para todos los americanos, porque ahí sucede, ahí sucede todo en ese mercado tan, tan, tan, tan grande. Sí. ¿no? Y, sí. O sea, mi socio, mi socio ya está mirando para allá. Él, él, él está en México y está, está consiguiendo residencia en, en, en, en, en lugares de estudiantes de Stanford y cosas así. Está obsesionado claro. con Elon Musk, entonces está. Él mira todo el rato para allá. A mí me cuesta más. Yo tengo tres hijos, tengo una esposa que <risa> trabaja acá, pero pero pero está todo tan conectado que irse para allá una temporada tampoco es tan terrible. Y, y uno aprende y sigue aprendiendo mucho más. Y en realidad vale la pena. Así que estamos pero, en eso y eso es lo que queremos hacer. Un, un startup. Más allá de esa satisfacción y más allá de, este, de esta misión tan buena que me acabas de dar del mundo, ¿e ¿económicamente te lo, te lo compara, te lo empareja o, o, o no realmente? Cuéntame un poco esa experiencia. Yo soy founder y, y, y estoy sobre mis rondas, y estoy sobre mis inversionistas, y estoy sobre mi equipo, cada vez quiero vivir mejor. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿esa parte cómo la vas llevando? Es súper difícil. Es súper difícil. Eh. Yo te doy el ejemplo, Dirk, mi socio, no se paga nada, cero. Él saca el dinero de, de, de otra empresa y cosas así, y por dentro no se paga nada. En mi caso, claro, yo estoy muy, so, muy bajo mercado de lo que podría estar ganando en otra empresa. Eso, ah. eso es real. Pero la satisfacción eh, de llevar tu, tu empresa y de ver cómo crece y ver cómo va, cómo... La ola que está llevando ahora eh, no te la va a dar un, un, una empresa, una, una corporación grande, ni, ni, ni, te, ni estar ahí todo el día. Lo que dicen que no tengo jefe, eso es falso, totalmente. <risa> Todas las toda la startups tienen directores y los directores son súper duros con, con, con nosotros que tenemos que estar eh, llevando, aunque sea mi empresa la tengo que llevar a que sea sostenible, etcétera. Eh, sin embargo, ya en la etapa que estamos eh, Se pueden ir generando nuevas propuestas Por ejemplo, eh, lograr que, la, que el marketing de, de Denda eh, no, no, lo, no lo tengamos que invertir directamente nosotros a través de una caja Sino que a través de campañas hacia los, los, los mismos proveedores Que los proveedores inviertan en el marketing en tu empresa Entonces ir bajando esos costos y eh, como persona ir generando caja aparte de lo que generan las ventas. Y eso sí empieza a generar un modelo en donde tú, si demuestras a los directores que puedes generar tú como persona, como Felipe, y, eh, más dinero, más caja y, y, y, y tú vales mucho más, eh, y, y claro, siempre va a estar la tentación de irse. Créeme que ya empiezas a valer más, tus horas empiezan a valer más. Y en algún momento seguramente llegaré a, a, a ganar los 10.000 dólares que hablas tú, que, que podría estar ganando en otro lado. Actualmente no es ni la mitad, así que, pero, pero, pero es parte del juego. O sea, ¿te gusta o no te gusta? Totalmente. O quédate como director y trabaja en, en una empresa gigante y ve cómo tu empresa crece con un equipo que no vas a poder meterte mucho durante el día. Y, y ve qué pasa. Son decisiones difíciles, pero hay que tomarlas, Ya ¿no? se ah. <ríe> Qué interesante. ¿Eh? Ahora, cuéntame algo, ¿eh? ahorita que hablas del equipo. ¿Cuántos son? Eh, ¿Dónde están distribuidos? Y, y, y algo bien importante. ¿Qué te hace falta ahorita? ¿Qué que dijeras? Híjole, ¿cómo nos hace falta esta posición? Nos encantaría encontrar a un, ya sabes. Mira, estamos, nosotros somos 20 acá en Chile, okay. eh, y en, en México hay 8 personas. Okay. Eh, y la verdad es que tenemos todos los equipos súper bien formados en, en, en, en el sentido de que por lo menos hay una persona experta en cada equipo que, que en el peor de los casos si cae un, un, un, una bomba y quedamos uno vivo de cada equipo igual podríamos seguir funcionando. Incluso si se muere uno, también. Pero, pero algo que nos ha resultado y nos tiene bien contento es el tema de las pasantías. Eh, hemos abierto varios procesos de, de pasantía, porque es, acá en Chile hay mucha gente que quiere trabajar en Denda. Eh, y, y en otras empresas también que están, que están creciendo. Y claro, la gente ofrece pasantías, pero tienen que ser pasantías gratis. Nosotros lo que hacemos es ofrecer pasantías pagadas. Entonces pagamos 500 dólares por, por pasantía, por, por 500 dólares mensuales, por tres meses. Y, y, si, y si eres bueno, te contratamos sí. indefinidamente. Y, y nos ha resultado súper, súper bien. O sea, tenemos un equipo que no debe pasar de los 24 años. Eh, sí, muy joven. comprometido, que ha ido creciendo súper rápido. En, en Ellos, como en, en, en, en cada puesto, tenemos personas que llegaron a recepción. Y ya están de gerente de operaciones de, de alguna área Entonces, imagínate lo que es para ellos La oportunidad que les vamos dando Solamente por tener el know-how de, de, de lo que hacen Y de tener la intención de conocer lo que hacen En ese intentando se han metido a estudiar algunos A sacar diplomados en, en, en, en marketing o en, o en logística Entonces, al final eso es lo importante para nosotros eh, No es tanto... Eh, Buscar perfiles, sino que eh, formar perfiles que se adapten a, a la cultura de, de Denda, que es bastante especial. Entonces, eh, y eso no ha, no, no, no ha funcionado súper bien y estamos súper contentos con el equipo que tenemos ahora. Ya, el tema de adquisición de usuarios. ¿Cómo estás adquiriendo nuevos usuarios? ¿Cómo te ven? ¿Dónde te encuentran? ¿Quién sabe de ti? Eso, eso ha sido un proceso muy de aprendizaje. Si sí, bien lo más lógico para cualquier e-commerce es el tema de, de ads, de Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, o lo que sea ads, pero, pero <ríe> metiéndole full al marketing digital. Eh, sin embargo, eh, hemos aprendido que hay un, la, la herramienta de, de PR, relaciones públicas, es muy, muy, muy potente en, en, en este momento, eh, en sentido de de aparecer en blog, entrevista, eh, incluso en medios masivos, es súper potente. Y eso, eh, como cualquier e-commerce, eh, e o sea, como cualquier startup, no tenemos dinero para gastar en ese, en, porque una campaña en medios masivos es carísima. Es Entonces lo que he hecho en el último tiempo es eh, alianzas con, con grandes empresas eh, acá ponte tú la, la, la papelera más grande La que hace papel higiénico La que hace pañales de bebé Etcétera Es MPC o Softies En, en, en su sí. línea eh, Todos los Todo el papel higiénico de ellos todos, Pero ellos están sacando Productos que son eh, Sostenibles, que tienen certificaciones De sostenibilidad eh, son, No están usando plástico, etcétera Entonces yo hago alianzas con esa empresa Para lanzar sus productos eh, Que son Denda que, son, que podrían aplicar para entrar en Denda Así otra empresa grande como Virutex Incluso hasta Notco lanzó con, con nosotros la mayonesa La leche, el helado Todos los productos los fueron lanzando con nosotros Y eso, ellos sí tienen un presupuesto De marketing eh, bastante elevado ah. Tienen compradas Pautas en televisión, etc Y ellos eh, nos apoyan ...a través de sus pautas para, eh, para nombrar estas alianzas y mostrar venda al mundo. Eh, entonces eso nos ha servido mucho porque son explosiones de, de visitas, explosiones de usuarios... ...y nuestra adquisición de, de, de usuarios es, es, es grande. O sea, y vuelvo atrás por el tema de la recurrencia, como tenemos un 60% de recurrencia de compra... Si tú te haces cliente, tienes 60% de posibilidades de que ese cliente va a seguir comprando todos los meses. Entonces, eh, no ha funcionado muy bien acá en Chile. En México, obviamente, nos ha costado un poco más. Los influencers son caros, son, son muy, muy exigentes también. A veces ni siquiera muestran tu marca o la muestran sin ganas. Entonces, ha costado un poco más. Pero en Chile ha funcionado súper bien. Y con súper poco presupuesto de marketing hemos logrado... Eh, Tener eh, mucha visibilidad y ya ser una marca reconocida que las marcas más grandes buscan para lanzar sus productos a mí, perdón, amigables con el claro. planeta. Lo, lo nuevo que viene es que vamos a, a, a ofrecerle a los proveedores que ellos mismos puedan hacer sus campañas a través de Denda. Eh, eh, de los productos que tienen en Denda, sí. puedan hacer a través de nuestras redes sociales, ya eh, linkeada a través de Google Ads y de, de Facebook Ads. Eh, y eso solamente se genera creando una marca de confianza para que la gente a, eh, esté dispuesta a pagar dinero por ser publicitada en esa marca. Vámonos con, con dos cosas. Eh, el, el futuro de Denda, de estos meses que nos quedan del 2021, ¿qué, ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué van a estar haciendo este, este presente futuro cercano? Y dime otra cosa, ¿no? Digo, está padrísimo que seas muy exitoso y, y que estés creciendo mucho y que vayas por una ronda seria. O la cosa es que no te vuelve la cabeza, ¿no? que también de alguna manera saques el estrés, saques la ansiedad. ¿Qué, qué haces? Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces para liberarte un poco, para reinventarte un poco? Entonces nos vamos con esas dos cosas. Futuro de la empresa y cómo no te vuelves loco haciendo todo lo que haces. A ver, el, el, el próximos meses eh, seguir... Eh creando productos para nosotros es, es algo muy importante para mí el tema de la creación de nuevos productos venda eh, a través de nuestras cuatro marcas eh, llega ahora una, una ter, no sé si es ya la sexta importación de productos donde ya vienen cinco productos nuevos que deberían llegar ahora en, a finales de septiembre eh, y hay que meterlos al mercado en realidad ese va a ser mi foco que son productos nuevos, va a haber que hacer campaña, va a haber que hacer, se viene acá en Chile y en México, creo que en México es el Buen Fin o Hot Sale, no sé cuál de los dos, y en Chile sí, el se viene fin. el cyber el Monday, entonces tenemos que estar súper enfocados en eso también. Y en temas de cómo yo me distraigo, en realidad soy bien, soy, me, me, me es fácil desconectarme, ah, ¿sí? en cierta forma, o sea... No me, no me desconecto nunca del teléfono. Estoy viendo siempre los correos, la, la facturación, cómo vamos, etcétera. Veo el dashboard de venta, yo creo, cada 15 minutos, eh, pero eh, hago muchas cosas. Me gusta. Soy, soy mecánico, autodidacta, armo motos. Eh, bueno. eh, me gusta hacer el jardín de mi casa. Me encanta estar cortando el pasto, eh, limpiar la piscina, eh, pintarla de nuevo, remodelar la casa. Ah. Y, y claro, y a la oficina, me voy en la mañana en auto porque tengo que ir, de, tengo paso a dejar a mi hijo al colegio, después voy a la oficina, después voy a buscar a mi hijo al colegio, dejo el auto acá y ahí ya me voy en bicicleta. Entonces también ando en bicicleta y, y nada, me, me acuesto súper temprano, no fumo, no tomo, eh, no... No tengo muchos vicios, entonces creo que ya a esta altura he priorizado muchas cosas que me hagan bien Versus el, la fiesta, ir a comer, tomar, etcétera y todo eso Y estoy mucho más <risa> enfocado en lo que es Denda de básicamente Que es mejorar la calidad de vida de las personas Y si yo no tengo una calidad buena de vida, ¿qué estoy vendiendo? No puedo, no, no puedo ser tan hipócrita, así Totalmente. que no Ocupo cal... todo de venda, En mi casa cal... todo de nada. Eh, Felipe, he disfrutado mucho esta conversación. De verdad, te agradezco el tiempo y eh, llévale la felicitación también a, a tu equipo. Lo están haciendo muy bien, definitivamente lo están haciendo muy bien. Eh, dile a tu socio que luego lo, lo, lo cacho a él. Ojalá encantaría platicar con él y te digo todo lo que leí, de que se fue a, a, por allá donde estuvo pues y lo que aprendió y todo. Entonces, pues nada, ve, ve, vernos pronto para el año que entra. Si te parece, cuando vayan a lo de su se serie Ronda A, increíble volver a platicar. Y, y pues nada, agradecerte mucho este tiempo. No, gracias a ti Osvaldo por, por contactarme y me encantó, fue muy entretenida la entrevista y, y un gusto hablar con gente que, que esté metida también en todo esto. Así no, no, no, no. que, muy bien. Ahí vamos, eh, ahí vamos, aprendiendo cada día más, entendiendo más cada vez conceptos y, y, y cosas que suceden en Latinoamérica. Querido Felipe, muchas gracias. Amigos de Interesante, hemos llegado al cierre de la entrevista del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.